Hola, hola. Te doy la más cordial bienvenida a este programa donde vamos a estar viendo el miedo a ser insuficientes. ¿Te ha pasado de que te has sentido que no eres suficientemente buena madre, o buen hijo, o buen esposa, o buen esposo, o buen trabajador? Bueno, pues esto es muy normal. Nos pasa a la gran mayoría de las personas en un momento dado u otro, pero son miedos que nos pueden aterrorizar en exceso, que pueden estar dándonos vueltas y vueltas y vueltas y hacernos sufrir innecesariamente. Bienvenido, mi nombre es Ricardo de herrán consultor y comunicador en semiología de la Vida Cotidiana y psicoterapeuta Y Estamos aquí en tu programa Elige de Nuevo, Elige tu Paz, donde cada semana en vivo una y media hora Ciudad de México, vemos temas que te son de ayuda para que tú puedas... Elegir de nuevo y para que tú puedas construir tu paz. Porque desgraciadamente nos han enseñado desde chiquitos, nos han programado a ser infelices. Nos han programado que este es un valle de lágrimas y que la vamos a pasar mal y que la tenemos que pasar mal. Y uno de los temas fundamentales que sufrimos es esta sensación de no ser suficientes. Y desde chiquitos... Podemos estar sintiendo esto con los regaños de los padres, con no de los regaños de los maestros, con no estar a la altura de, de las expectativas de las personas. Entonces es algo bien pesado que solemos traer cargando. ¿Te pasa a ti? ¿Te ha pasado en algún momento? A mí me ha pasado muchas veces en la vida. Es uno de los grandes fantasmas que me han perseguido a lo largo de la vida. El poder ser suficiente o el no ser suficiente. Y el día de hoy lo vamos a explorar para que te puedas liberar de estos miedos. Para que ya no esté dándote vuelta estos malentendidos. ¿Y por qué es un malentendido? Y es uno de los grandes malentendidos que podemos llegar a tener en nuestra vida. Y es un malentendido que tú tienes contigo mismo por la forma de pensarte. Pues... Bienvenido. Y eh, te invito a que eh, reflexiones conmigo en qué te has sentido insuficiente y que nos lo compartas. En qué momentos de tu vida te has sentido insuficiente. Por ejemplo, es muy común sentirnos que no somos suficientemente buen buenos padres o, o buena madre no y, y, y algo pasa con el hijo y entonces Uf, no me siento que estoy haciendo un buen trabajo compárteme en los comentarios te quiero leer en qué te sientes insuficiente en qué te has sentido insuficiente yo uno de los grandes temas era ha sido a lo largo de mi vida es sentirme insuficiente de, de como hijo por ejemplo y entonces no ser buen hijo y no estar viendo suficiente a mi mamá y, y qué va a pensar en ella si no lo he visto en tanto tiempo eh, pero no ser suficientemente buen padre, y, y, y lo estoy haciendo bien, y estoy viendo a mi hijo, estoy educándolo adecuadamente, estoy dándole lo mejor, estoy haciendo que sea un, un chico feliz, un bebé o un niño feliz en su momento, el no ser buena pareja, ¿no? ¿Tú con qué, con qué tiendes a engancharte más? Compártemelo. Y eh, para poder eh, compartirlo y comentarlo. Y si tienes preguntas específicas sobre este tema de los miedos a la insuficiencia, escríbelos y para eso estamos. Sobre todo en la segunda parte vamos a estar abordando estos temas. Y, eh, y eh, mientras recibimos aquí los, los comentarios, te comparto que tenemos... Te, un nuevo entrenamiento, abrimos inscripciones el día de ayer a un nuevo taller. Reprograma tus miedos, inseguridades, inconfianza y autoestima. Es un taller que teníamos, tenemos una versión, la versión eh, en vivo. Esta es la versión digital y donde a lo largo de ocho semanas vas a tu asimilar a fondo a partir de la teoría del curso 1 de simbología de la vida cotidiana. Tú te vas a entrenar a desarrollar habilidades y a desarrollar en específico los siete pasos que necesitas para reprogramar tus miedos. Te voy a dar más información al final de este programa. Ya tenemos algunas personas conectadas. María Elena, saludos. Qué gusto verte colega conectada por aquí. Eh, en, en, también tenemos en Instagram Fausto Esparza, saludos. Tere, 76 en Instagram, saludos, Carla, hola Ricardo, buenas tardes, buenas tardes, Lady.uc, bienvenida, saludos, Ceci, Ceci querida, en poder sola para generar ingresos, promover mi propio sustento y vivir la vida en general, sí, sí, sí, gracias por compartir, es uno de mis grandes miedos a no ser suficientemente productivos, a no poder ser suficientemente eh, habilidosos o, o inteligentes o trabajadores o algunos tipos pasivos del heptagrama eh, como yo de repente es que no si voy a tener suficiente energía como para poder sacar adelante todos estos proyectos que tengo y es uno de los temas complicados car nos dice saludos Ricardo gracias por todo tu apoyo con gusto car saludos Ana Ana querida, qué gusto, un abrazote, re, súper recomendable Ana como psiconutrióloga y su instituto, fantástico, eh, bienvenidos. Entonces, vamos a ver este, esta, a partir de esta reflexión de, de la insuficiencia, ¿de dónde sale esta sensación de ser insuficientes? De ser insuficientes? Pues lo podemos entender a nivel espiritual, eh, que es un poco más complejo, que no lo vamos a ver el día de hoy, pero a nivel psicológico, cada vez que nosotros... ...fuimos regañados por nuestros padres... ...y nos dijeron... ...ay, presta atención... ...eres demasiado distraído... ...me queda la sensación de que... ...estoy siendo insuficientemente atento... ...y si me equivoco y repruebo un examen... ...o me equivoco... ...ay, qué bruto eres... Y ...entonces me queda la sensación de que... ...no estoy siendo suficientemente inteligente... ...o... ...aquí en México que decimos mucho... ...ay, no seas malito, pásame esa cucharita... Eh, y, ...y es como... ...es que si no haces lo que yo quiero entonces eres malo. Y es uno de los grandes temas del de imaginario cultural que tenemos, el, el no seas malo. ¿no? ¿Qué, quiere, ¿Qué quiere decir eso? Que eres insuficientemente bueno, que no estás dando el ancho. Que vivimos en una cultura que eh, por un lado, desde niños, nos están bombardeando con estas insuficiencias, con sentirnos insuficientes y que después vamos creciendo y en este mundo tan competitivo pues entonces no está siendo suficiente y si no eres el mejor de tu clase pues entonces no eres suficiente pero eres el mejor de tu clase pero eh, no eres el mejor de la generación pero no eres el mejor de la escuela entonces esta obsesividad del de imaginario cultural del mundo por, el, por ser lo mejor por generar altas eh, expectativas, altas exigencias y este eh, mecanismo de defensa que vamos generando de la autoexigencia. Entonces vamos generando muchas veces la sensación de, no, bueno, para ser aceptado, para ser querido, para no ser criticado, para no ser agredido, entonces yo necesito ponerme las pilas y necesito estar a la altura de ...lo que los demás esperan de mí... ...de lo que los demás esperan de mí... Y, ...y eso lo traemos integrado desde niños... ...y lo vamos repitiendo... ...y lo vamos repitiendo... ...¿quién tiene expectativas sobre ti? ¿De qué personas son las que más te preocupan... ...las expectativas que tienen? ...y que dices... ...ay, no, bueno, si es que lo que más me importa es mi padre... ...o lo que más me importa es mi... Eh, lo, que, ...lo que piense mi hijo o mis hijos... ¿O mi pareja? ¿Quién es quien más te importa lo que piensen? Compártelo, por favor. Yo recuerdo un momento de, de la vida donde yo estaba, eh, estaba casado, estaba recién había tenido a, a mi pequeño hijo, estaba en un trabajo complicado, estaba estudiando la maestría en terapia racional y emotiva y había demasiadas cosas. y Yo quería ser el mejor esposo y quería ser el mejor Padre y quería ser el mejor eh, estudiante en la maestría y quería ser el mejor trabajador, y, y, y, pero además los fines de semana pues quería ser buen hijo. Y recuerdo que mis papás estaban separados y nos hablaban los domingos mis dos suegros, oye, comemos, y luego hablaba mi papá, oye, comemos, y luego hablaba mi mamá, oye, comemos, y entonces era... ¿y cómo le hago para, para, para no quedar mal con ellos? Para ser suficiente, en el fondo, tenía ese miedo a no, a no ser suficientemente bueno para mis suegros, para mis papás, o sea, por un lado para mi papá, por otro lado para mi mamá, pero tenía que negociarlo con mi esposa, y este, bueno, y, y esas presiones, recuerdo que, que me generaban así una autoexigencia y una presión espantosa, y finalmente tener que decidir con quién quedo mal, porque quién sabe qué vayan a pensar de mí. Y, y después de mucha reflexión y años de terapia y cursos y talleres, fui dejando esas expectativas que los demás tienen de mí, dándoles menos importancia para finalmente pues, lo que los demás piensen, pues es problema de los demás. Y si. Mi mamá, mi papá, con todo mi amor, ¿creen que soy, no soy suficientemente buen hijo? Pues, pues este, ese es tema de ellos. ¿Sí? Ese es tema de ellos. Y fue un proceso bien fuerte de poder decir, a ver, espérate, ¿yo qué quiero? ¿Yo realmente qué quiero? Pero sobre todo, ¿yo cómo me quiero pensar? ¿Yo me quiero pensar como insuficiente? Yo me quiero tener todos estos miedos a ser insuficientemente bueno, insuficientemente inteligente, insuficientemente generoso, insuficientemente negociador. O yo elijo pensarme de una manera diferente. Sacarme estos programas mentales de los miedos que he sido inculcado y pensarlo diferente. Elegí yo primero. Yo voy primero. Y tomé decisiones difíciles dije si yo soy suficiente para mí yo elijo de nuevo elijo mi paz y elijo ser suficiente para mí no solo suficiente sino más que suficiente mucho más que suficiente yo elijo pensarme como que no importa qué haga qué diga que no haga y que no diga yo ya soy suficiente a priori incondicionalmente y entonces yo me acepto y yo me valoro y yo me amo independientemente de lo que los demás piensen independientemente de qué tan buenos en el trabajo de qué tan bien lo haga en, en mis estudios de qué tan lo que opine mi pareja de mí y lo que opine mi hijo de mí claro, tomándolo en cuenta eh, conectando con mi bondad inherente y que tú también tienes pero mi bondad, y me dijo antes eso bien importante, mi bondad, que no sea solo para los demás, que también sea para mí mismo. Y soy suficiente como para que yo merezca mi propia bondad. Yo merezca quererme, aceptarme, amarme y valorarme. Y empecé a ponerle límites a los demás. Y tomé decisiones bien complicadas y después de un proceso complejo de terapia y pareja, eh, eventualmente nos divorciamos y, eh, y bueno cambié una serie de cosas importantes dejé ese trabajo que, que no me gustaba poco a poco y, y fui construyendo realmente a partir de lo que yo quiero, porque dije yo no estoy aquí para poder complacer a nadie más pero tampoco estoy aquí para complacer a mi imaginario autoexigente que tengo que ser perfecto, estoy aquí para vivir bien ...para saber bien... ...imagínate que tú... ...te sientes bien contigo mismo... ...no importa cómo te esté yendo en el trabajo... ...qué estén pensando las demás personas de ti... ...porque tú... ...construyes este bienestar... ...de sentirte bien contigo mismo... ...donde vas haciendo a un lado los miedos... ...a no ser suficiente... ...y donde tú eliges quererte y amarte... ...porque hay algo bien bonito... ...entre más nos amamos... Más ceden los miedos. Entre más nos amamos, más eh, naturalmente los miedos se van sustituyendo por confianza, por seguridad, por tranquilidad y por paz. Por eso yo te invito a esta reflexión. ¿A quién estás tratando de complacer? ¿A quién te importa tanto esa opinión? ¿Es alguien allá afuera? ¿O estás tratando de complacer a tu propio imaginario la parte de ti para la cual tienes que lograr muchas cosas? ¿O tienes que ser la más guapa? ¿O, o, o, o estar delgada? O, o, ¿O mejorar tu puesto? ¿O, o recibir más dinero? O, ¿qué, es? ¿Qué es lo que crees que teniendo suficiente o siendo suficiente realmente vas a vivir con mayor paz? No está allá afuera. No está ya fuera la solución. La solución a sentirte suficiente está dentro. Está en elegir de nuevo. Está en elegir por tu propia paz. Y yo te invito a que elijas. A que elijas tu paz. A que elijas tu bienestar. A que el día de hoy hagas esta práctica de que cada vez que te viene a la mente, ah, tengo que hacer esto porque desde la insuficiencia, desde la carencia, te digas, a ver, espérate. Yo elijo ser suficiente, yo elijo ser más que suficiente, yo elijo recordar que soy la expresión máxima del ser sobre esta tierra, yo elijo ser, de acuerdo a tus creencias, el impecable, maravilloso y santo hijo del creador, y entonces conectas con tu esencia. Y lo demás se vuelve menos importante. Lo demás va fluyendo y lo demás lo podemos ir soltando y, lo podemos, y, y, y se va a ir acomodando. Lo que se tenga que acomodar se va a ir acomodando. Me encanta esta visión. Que finalmente el tema central para liberarte de este miedo a no ser suficiente es decidir y concluir que si eres suficiente a priori. No tienes que estar compitiendo contra ti mismo, no tienes que estar compitiendo con nadie más, ni, por supuesto, cumpliendo las expectativas de las demás personas. Yo te invito a eso, a que el día de hoy, a que esta semana practiques, elegir de nuevo, elegir tu paz. Y cada vez que hay algo que te sacando de tu paz, digas, a ver, regreso a mi paz, yo estoy bien, yo soy suficiente, yo soy importante, yo soy valioso y vas a ir viendo cómo puedes ir fortaleciendo todo tu autoconcepto de esa manera todo tu autoconcepto primigenio y puedes ir viendo que en esencia eres ese ser maravilloso que es lo que existe eres uno, eres bueno eres bello y eres verdadero de manera incondicional no necesitas nada más no necesitas demostrarle nada a nadie más solo necesitas saberlo Concluirlo, conectarlo y amarlo. En mi experiencia, la meditación, por ejemplo, ha sido fantástica y súper importante para poder conectar con eso. Conectar con la emoción de ser suficiente. Es no solo ser suficiente, sino ser grandioso. Porque tú eres grandioso. Porque tú eres maravilloso. Porque eres un ser humano. Porque eres un hijo de la existencia. Un hijo del ser. Fantástico muy bien pues cómo te quieres pensar cómo te quieres pensar piénsate de diferente elige de nuevo y elige tu paz pues muchísimas gracias vamos a pasar a los a nuestros comentarios de el día el día de hoy a, eh, a partir de esta invitación decide que eres más que suficiente para ti Decide por esta grandeza y practícala, practícala y practícala y practícala. La clave está en practicarlo. Y, por supuesto, como te comentaba, tenemos este lanzamiento: Reprograma tus miedos e inseguridades. Un entrenamiento de ocho semanas que estamos lanzando, donde tú vas a poder darte cuenta de eh, lo todos los programas negativos que estás teniendo en tu mente y cómo tú puedes darles la vuelta, cómo tú puedes darle la vuelta y reprogramar sobre todo eso que es tan importante, que es tu forma de pensarte a ti. Y vamos a dar siete pasos, te voy a guiar por siete pasos que te van a llevar a hacer esta reprogramación profunda de tus miedos. Tus miedos a no ser suficiente y de todos los demás miedos que tú elijas, eh, basándonos en el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana y acompañado por el curso 1 de semiología de la vida cotidiana. Y en estas ocho semanas, cada semana, tú recibes eh, un módulo del curso 1 de semiología de la vida cotidiana, el, curso, el conocimiento de uno mismo, un módulo del de taller, donde viene uno de los siete pasos que tienes que dar para reprogramar tus miedos. Ejercicios para hacer dinámicas, meditaciones, unas meditaciones fantásticas que he grabado con todo mi amor para ti. Vamos a tener dos sesiones de preguntas y respuestas y vas a tener acceso al grupo de WhatsApp para esta asesoría técnica que vamos a tener. Y lo estamos lanzando por promoción a un preciezazo de 49 dólares o 998 pesos mexicanos o lo puedes pagar en tres pagos mensuales de 17 dólares o 353 pesos mensuales para que pagues uno en febrero, uno en marzo, uno en abril para que la cuesta de enero no te pese. Más información en la página que voy a poner ahorita en, en unos momentos aquí y, eh, y vale la pena vale la pena, eh, re, realmente es una experiencia transformadora. La gente que lo ha vivido, la gente que ha vivido esta transformación, tenemos muchos testimoniales en mis redes, eh, es, es algo maravilloso, porque dedicarte ocho semanas en línea recta a hacer los ejercicios, a darte tu espacio, lo puedes ver a la hora que quieras, en el momento que quieras, te das tu espacio, ves las explicaciones, Sacas tu papel y tu pluma con tu cafecito, te pones a hacer los ejercicios, eh, te preparas, haces las meditaciones y, y haces una transformación muy profunda. Te invito a hacerlo. Muy bien, pues tenemos aquí algunos eh, comentarios. Tenemos aquí en, en Facebook, nos dice Chedi: Saludos, Ricardo Lerran, un gusto escucharte siempre. Querida Chedi, qué bien, qué gusto. Qué gusto leerte, como siempre, bienvenida, Ceci, a mis padres, pero que ya no viven, y lo reflejo en personas que me generan autoridad, que son muy inteligentes o pueden hacer muchas cosas. Fíjate, exacto, ¿no? Y entonces, este tema de la autoridad, y vamos por la vida, porque así hemos sido eh, enseñados, buscando la... Eh, eh, eh, eh, complacer a alguien que, que creemos que es más que nosotros que es más que nosotros las buenas noticias es que no hay nadie más que tú <ríe> no hay nadie que sea más que tú y en el fondo no hay nadie más que tú y, eh, y entonces es desarmar esas autoridades es una proyección es el juicio que yo espero de la autoridad es una proyección de tu propio juicio interno que te estás haciendo a ti ¿Y qué crees que el otro te lo va a hacer? Y conforme lo vas soltando este juicio interno y lo vas transformando y sustituyendo por tu propio bienestar, pues entonces mejor eh, te va preocupando menos la, el tema de la autoridad. Yo me acuerdo, yo también pasaba una patrulla a un lado y yo me ponía nervioso porque no sabía si estaba haciendo algo mal, porque no sabía si me había pasado un alto, porque de repente no circulaba el coche con, y no me había dado cuenta. Entonces... Eh, Sí, sí, sí, lo entiendo, sí, sí lo entiendo. Chus, Escalade, bienvenida. Me encantan tus charlas, Ricardo, muy reconfortante, gracias. Con mucho gusto, un abrazo, bienvenida, Chus, Escalade, qué bueno tenerte por aquí. En Instagram, saludos Rosamari, 48, hola Richie, saludos Nadia, Bettybr BR. Betty BR, ¿cómo cambiar ese sentimiento de no serlo y creerlo, eh, con la práctica de ti, cobrando conciencia cada vez que surge este juicio del imaginario de no soy suficiente, este juicio del ego, que son esas palabras que reverberan en el fondo por lo, lo que lo, lo dijeron nuestros padres o quienes nos lo haya dicho, dar uno, dándote cuenta de eso y decir, me estoy, me estoy en este momento autodevaluando, me estoy en este momento criticando, y paro. En ese momento puedes elegir de nuevo, y puedes elegir tu paz y decirle a esa vocecita, a tu crítica, ¡alto! ¡para! ¡No más! No me voy a volver a decir eso, no quiero decirme eso, voy a decirme lo contrario. Y practicas decirte lo contrario. Y practicas en ese momento decirte, yo no solo soy suficiente, yo soy más que suficiente. Yo soy un ser grandioso, inmenso, fantástico y maravilloso yo me valoro, yo me amo, yo me quiero. Y lo que a ti te haga sentido decirte, tú construyes tu manera, tu nueva manera de verte, de pensarte y de sentirte. No repi Pero ya no repitas esas palabras que te dijeron. Ahora tú decides cómo verte. Y, si, y de acuerdo a tú, si tienes visión, una visión espiritual, pues lo integras. Entonces, yo soy Shiva, eh, yo soy la expresión del de ser, yo soy el santo hijo de Dios, yo soy el hijo de Gaia, yo soy uno con la existencia lo que a ti te haga sentido para recordar tu grandeza interna, porque eres grande, porque eres fantástica y eres fabulosa y si eres ateo, oye puedes pensar en esta maravilla de organismo es lo más sofisticado que existe en el universo conocido y está como para hacerme reverencias continuas. Pero sobre todo, si así lo crees, reverencias continuas por esa divinidad que reside y que eres tú en tu propia esencia. Vete con la práctica, con la práctica, con la práctica. Y por supuesto, este taller de ocho semanas de Reprograma Tus Miedos te puede ser de mucha ayuda. Igual que cualquier cosa que tú hagas sistemáticamente. Porque imagínate, si llevas años ...repitiendo estas voces que tú escuchaste en tu infancia de insuficiencia... ...pues necesitamos ahí meterle candela para hacer esa transformación y ese cambio. Betty, fantástico. Muy bien. Joe my, my Love, bienvenida. Qué gusto verte por aquí. Bren73MX, bienvenida. Betty, debo creerlo con mucha práctica. Exacto. Las creencias son cuestión de que tú lo comprendas por un lado... Que le pongas emocionalidad, que le pongas en que eh, en lo que te funcione, meditación, oración, convicción y la práctica. Y repetirlo, y repetírtelo, y repetírtelo, y repetírtelo para que se vuelva algo como una segunda naturaleza el poder hacerlo de esta manera. Muy bien, pues si no tenemos ninguna otra pregunta, te agradezco tu atención, muchísimas gracias. Y te invito, libérate del miedo de la insuficiencia, eligiendo, concluyendo, repitiéndote y convenciéndote a ti misma, a ti mismo, que no solo eres suficiente, sino que eres grandiosa, que eres grandiosa, que eres la chispa divina encarnada en este cuerpecito. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en el taller. Digital Reprograma, aprovecha, las inscripciones solo están abiertas hasta este sábado, 5 de febrero, y es un costo de lanzamiento extraordinario, extraordinariamente bajo, lo pensamos mucho, pero queremos llegar a la mayor cantidad de personas, 998 pesos mexicanos, en un solo pago, o 350 pesos mensuales, por tres meses, y es una experiencia que te transforma. Te invito a que te comprometas contigo, elige de nuevo y elige tu paz. Muchísimas gracias. Un abrazo muy amoroso de mi esencia a tu esencia.